Doce mil pesos, a esta ochenta mil, a otras cuarenta mil, o sea, ha sido una poda eh, indiscriminada eh, y jugando con la plata de los chicos y chicas.